tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv bien pues como lo prometido es deuda pues estamos aquí nuevamente haciendo este nuevo vídeo eh, de la complementación de la alarma eh, vecinal o alarma de pánico en el vídeo anterior habíamos dicho que íbamos a hacer un vídeo un segundo vídeo perdón eh, y explicando eh, qué es lo que contiene pues en, en el interior de esta caja, qué es lo que conforma la alarma vecinal o alarma de pánico. Y pues, sin más que decir, vamos allá. Bien, pues, como primer punto o primer paso, la alarma... Está conformada por un gabinete o por un, una caja para interperie IP66. Material plástico. Cuenta con una eh, luz estrogo. Una sirena de 30 watts, 120 decibeles. Eh, conforma también con los controles remotos de dos botones. Y bueno, pues ahora sí que vamos a, a proceder a abrir esta esta caja para que ustedes observen. Ya creo que en un video anterior hemos eh, comentado qué es lo que contiene, pero en esta ocasión cómo la convertimos en eh, alarma híbrida. Y pues ahora sí que conforma con otros dispositivos que ya eh, pues la, la instalamos ¿no? al interior de este de esta caja bien eh, el tiempo de vida de de esta alarma puede depender eh, es libre de mantenimiento no se necesita dar mantenimiento pero la batería eh, que tiene instalado internamente se necesita cambiarlo eh, por un cierto tiempo ya sea cada año o cada vez que ya no retenga la carga bien el, el material plástico de esta sirena pues pues es material plástico en caso que se llega llegaría a instalar la interperie pues eh, su tiempo de vida pues, puede ser desde 15 años, puede reducir con la temperatura ambiental hasta 10. Y bueno, el material se va deteriorando, se va poniendo duro el plástico y se va eh, comiendo prácticamente, no se va quebrando solo. Pues vamos a ver lo interior de esta caja para ver qué es lo que contiene. Bien, vamos a colocarlo por aquí tantito. Estos son los cables para conectarlo a la luz eléctrica. Para que funcione correctamente. Bien. Bien, en el interior de este gabinete vamos a hacerlo tantito para acá. Aquí lo tenemos. Bien. Eh, como ya les había dicho... La sirena pues cuenta con un receptor inalámbrico, el modelo Silver 20, para enrolar hasta 20 controles de este tipo. Cuenta con una tablilla de alimentación con carga de batería. Esta batería es de 4 eh, amperios, 12 volts, 4 amperes. Cuenta con una fuente de alimentación corriente alterna para eh, conectarlo a la corriente eléctrica de 120 y convertir a 16 volts, 20 amperes, y conectarlo a la tablilla para convertirlo a 12 volts y así poder tener eh, la salida de 12 volts a 2 amperes. ¿Vale? Para poder alimentar lo que es nuestra sirena, nuestro receptor inalámbrico, nuestra luz estrogo y también para eh, generar la carga de la batería. ¿Vale? Es lo que conforma prácticamente. Lo que es eh, el material básico. Y adicional a esto. Nosotros le instalamos. Eh, lo convertimos en, en Wi-Fi. Eh, le instalamos lo que es un. Eh, controlador. Que es de las Duo Smart. Duo Smart. Que eh, convierte igual. La luz eh, eléctrica viene la luz eléctrica de 120 pasa por este eh, dispositivo lo conectamos también a un eliminador, en este caso es un eliminador de 12 volts a 2 amper que igual va conectado directamente a nuestra sirena y a nuestra luz estrogo eh, este dispositivo se conecta a lo que es el, la red de internet a lo que es a 2.4 gigahertz para poder así eh, descargar una aplicación y poder enrolarlo con la contraseña del wifi y así poder tener la señal para poder activarlo o desactivarlo por medio de la aplicación de Duo Smart. Eh, esta aplicación es gratuita, no tiene ningún costo. La instalación o la conexión de estos dispositivos pues es muy sencillo, solamente hay que eh, saber colocar lo que son los dispositivos al interior de esta caja en este caso la sirena está funcionando o funciona con una eh, pues una sirena a la vez pero también se le puede colocar dos sirenas, Muchas de las cosas por ahí ha habido gente preguntando que si colocamos dos sirenas de 30 watts a 120 decibeles Junto con las dos sirenas, ellos piensan que pueden sumar eh, lo que es eh, 30 watts más 30 watts, pueden sumar eh, 60 watts. No, aquí la cuestión no es la suma, lo que estamos haciendo es eh, conectar lo que son las dos sirenas en modo paralelo, pero nos están sumando eh, los decibeles o los watts simplemente por cada sirena salen eh, 30 watts de una y 30 watts de otra no es no es sumatoria no se suman lo que hace aquí es pues emitir la misma el mismo sonido por cada una de las sirenas los decibeles tampoco se suman no aumentan a 240 los decibeles se mantienen por cada sirena 120 decibeles es lo, lo que se puede soportar ahora sí que a nivel de oído y pues no, no, eh, no se suman, no se suman los decibeles, tampoco los watts de cada antena. Ese es un error por ahí que los clientes o algunos otros vendedores que han dicho que al colocar dos sirenas pues suman las dos, eh, las dos potencias, las dos eh, eh, watts y los decibeles, no. Cada sirena emite su la intensidad de ruido a 120 decibeles y con la potencia de 30 watts. Eso ahora sí que eh, tomen nota, queridos amigos, para que por ahí no sean eh, engañados y bueno, sepan cómo funciona este, este rollo de las, de las alarmas vecinales. Queremos sumar lo que es la potencia y los decibeles, pues tende, te, tendremos que colocar eh, un amplificador de sonido al interior de esta caja y pues para eh, potenciar eh, la sirena pues sería una sirena diferente una sirena industrial eh, por ahí voy a colocar eh, en esta parte vamos a colocar lo que es una imagen de una de una trompeta una sirena o trompeta industrial para que vean cuál es la, cuál es la diferencia y bueno, espero que, que ya sea eh, por ahí aclarado la duda de mi querido amigo que por ahí preguntó alguna vez si me estás viendo. Saludos. Y bueno, muy pendientes. Eh, bien, pues ahora sí que pues es todo lo que prácticamente se pudo o se puede observar. Voy a mostrar tantito por aquí nuestro dispositivo, que es el que estamos usando y bueno, pues este, este dispositivo trabajo con la aplicación de Duo Smart es muy práctico, el, la aplicación es muy amigable y bueno, no, no tiene tanta complicación para poder enrolar el dispositivo a la red. Y pues en este caso lo estamos utilizando para convertir esa sirena en híbrida, de forma eh, de activarlo pues en control remoto o por medio de una aplicación. Y pues ahora sí que es prácticamente es lo que les quería mostrar, mis queridos amigos. Espero eh, tengan alguna duda. Y pues igual ustedes pueden consultarnos, contactarnos para poder adquirir una sirena como esta o adquirir los dispositivos que se pueden conectar eh, al Wi-Fi. Y bueno, eh, voy a estar compartiendo también eh, los materiales en la parte de aquí abajo. Entonces, pues no duden en consultarnos, contactarnos por medio de nuestro WhatsApp que está en la caja de comentarios. Ahí pueden ver el, el link, ustedes piquen y pues ahí nos va a enviar a nuestro WhatsApp y podemos ahí eh, contestarles. Eh, muchas de las veces no hemos podido contestar o no, no contestamos por... Eh, porque estamos trabajando y, bueno, pues prácticamente ya en un lapso de tiempo que estamos descansando, pues ya tratamos de contestar lo más pronto posible. Pues ahora sí que eh, ustedes pueden disculparnos. Eh, ahora sí que el trabajo nos llama, ¿no? Nos llama, nuestro deber nos llama, vaya, ¿vale? Entonces, mis queridos amigos, eh, espero que les haya gustado este pequeño video, el segundo video que les prometí, de cómo está conformado esta alarma híbrida. Y bueno, pues sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse, compartan y bueno, ya saben, hasta la próxima.